Como algunos ya sabréis, anoche hubo un incidente en el que un compañero fue asesinado. Mientras tanto, queremos que estéis todos atentos a... Continúa el ciclo de películas Drácula y vampiros en el cine, Disfruta las diferentes realizaciones cinematográficas relacionadas con el mito que dio vida a increíbles personajes e historias. La serie de exhibiciones es organizada por Cineclub Patagonia y Museo Regional de Magallanes. Todos los jueves hasta el 14 de abril a las 19 horas en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Me oyes a través de la pared. Aún estás a tiempo, cuéntanos tu receta y participa en el concurso de gastronomía Tu receta, tu historia, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. También puedes ser parte del certamen eligiendo la preparación preferida. Vota en la página tu turecetatuhistoria.cultura.gob.cl Entender quisiéramos, pero no podemos. Explicar, explicarnos. Un drama familiar que abarca cuatro generaciones de una casta compuesta por mujeres e inserto en la historia de Magallanes. Es la trama de la obra de teatro Estirpe, Mujeres de Puerto Bores. El montaje, dirigido por Jorge Becker, está a cargo del colectivo de teatro documental Magallánico. Hasta el 10 de abril son las presentaciones a las 20 horas en el ex Cine Cervantes, ubicado en José Pedral, sin número en Punta Arenas. Retira tu de entrada en el Consejo Regional de la Cultura, ubicado en Pedro Pedromón, 809 en Punta Arenas. 37 obras de estilo realista en distinto formato e inspiradas en sitios ligados a la identidad magallánica conforman la muestra paisajes de ilusión del artista georgina núñez esta exposición se encuentra abierta hasta el 16 de abril de 8 a 21 horas en el edificio cultural costanera, ubicado en Pedro Mont 800 en Puerto Natales. La entrada es liberada.